Mi nombre es Alfred Cárdenas, eh, soy original de Venezuela. Eh, llegamos aquí en este país en el 2007 por una condición médica. Yo ya me he hecho 17 cirugías, me he hecho 17 cirugías en el hospital Bascom Palmer. Eh, soy eh, una persona no vidente y esa fue la razón por la cual vinimos a, a este país. Luego de tanto, de tanto proceso médico, eh, en el 2013 cuando hicimos el último viaje a Venezuela decidimos que la situación allá para mí no, no era no era lo suficientemente eh, no, no iba a estar a salvo, no iba a tener ningún futuro por las condiciones políticas que estaba llevando el país, por las condiciones de de, de, de cómo fue el, la, deteriorándose la situación eh, decidimos venirnos para acá y quedarnos aquí y tratamos de buscar diferentes opciones para tratar de, de, de buscar un estatus, hacer un cambio para el estatus y después de ahí eh, pasó un tiempo y no pudimos arreglar el estatus como tal hasta que buscamos diferentes opiniones diferentes opiniones nos decían una cosa, nos decían otra y llegamos hasta donde el abogado Eduardo y eh, él nos acaba de explicar la acción la que, que debemos de tomar a, a, próximamente si soy honesto, eh, creo que te da esperanza porque te hace sentir que, que, hay, que hay una, una, una, una guía, pues algo, algo que, nos, que, que andábamos buscando desde hace tiempo, una respuesta que a lo mejor no, no nos decían concretamente, mira, pueden hacer esto, pueden meterme así, lo pueden hacer aquí, pueden hacer allá. Y creo que cuando él nos dio la respuesta me, me sentí con, con, con esperanza otra vez. Dije, sí, perfecto, vamos a hacerlo pues yo creo que alcanzaría una de, de, de, de las metas por las cuales hemos estado luchando por los últimos siete años. Creo que, eh, bueno, si ganara el caso, me sentiría con, tan feliz, tan, tan, tan contento de que por fin pude lograr una de, de, de, de mis de mi metas, ¿no? que, que es acomodar mi estatus aquí en este país y, y, y poder seguir adelante con mis con mi, con mi sueños y, mi, y con el futuro que quiero formar en este país. Desde que entramos a su oficina, sentimos un, un ambiente diferente, un ambiente de, de paz y, y eso me, me encantó, sentí que, que, que es una persona honesta y, y que es una, un, un gran ser humano le quiero dar las gracias por dar, habernos dado una nueva, una nueva perspectiva, una nueva esperanza a nuestro, a nuestro caso y, y darle las gracias por, por su honestidad y por, su, por, por lo que nos está ayudando. El abogado está haciendo un gran trabajo, eh, es una persona muy profesional y, y Confío que va a ser un excelente trabajo, que eh, sé que voy a estar en buenas manos, voy a estar bien representado y, y le agradezco por todo lo que está haciendo.